Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos escucháis en estos diálogos excepcionales. Um, y buenos días a los que lo hacéis desde Latinoamérica, que siempre sois unos cuantos. ¿eh? Hemos empezado hoy justamente con algunos problemas técnicos. ¿eh? Perdonad porque hoy teníamos una conversación a tres, normalmente ha sido a dos, y esta vez uh, que queríamos hacerla a tres, pues parece que a último momento ahora de la conexión, pues nos ha caído nuestro segundo invitado que es Javier Vitoria. Pero Bueno, de momento saludamos a Ana Ortín. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias. Perfecto, te escuchamos muy bien. Y a ver si mientras voy presentando la sesión de hoy y el diálogo de hoy, pues podemos volver a conectar con Javier Vitoria uh, para que podamos hacer este diálogo a tres que teníamos hoy previsto. Uh, ya van nueve con esta sesión de los diálogos extraordinarios. ¿eh? Una, unas nueve semanas... Uh, que si nos lo dicen al principio, la verdad es que ni nos lo creíamos, ¿no? intentando entender un poco mejor todo lo que nos está pasando. Hemos tenido por aquí a médicos, a directores de entidades sociales, a religiosos en barrios, y aunque ya había pasado por aquí algún teólogo y algún filósofo, recordad las primeras sesiones que podéis recuperar con Pepe Laguna, esta fue la primera que hicimos, el primer diálogo excepcional, e incluso con José María Lozano, aunque esta fue más de espiritualidad, Uh, pues Hoy lo que hemos querido es juntarlos a los dos, juntar a una filósofa y a un teólogo, a ver si lo recuperamos, que ahora lo tenemos caído, y, um, y hablar con ellos sobre una, una de las temáticas o de las frases que ha sido más recurrente en estos meses que llevamos de, de confinamiento y de pandemia. Esta frase que repite, todo va a ir bien. Una frase que al menos por la ciudad de Barcelona podemos encontrar colgando de algunos balcones, ¿verdad? con algunas pancartas uh, donde el todo va a ir bien va acompañado de, de un arco iris. ¿eh? Y esto lo he visto por las calles de Barcelona, pues la verdad es que recurrentemente. ¿no? Uh -huh. y, y en la de hoy pues, queríamos debatir un poco sobre, este, sobre esta frase, esta especie de, de, de lema um, que, que ha permitido a mucha gente mirar con optimismo Uh, o Con una mirada positiva el futuro después de la pandemia. Y esto lo vamos a hacer con Ana Ortín. Ana es doctora en filosofía y es profesora en la Universidad de Edimburgo y es además editora de la revista de selecciones de teología una revista que editamos en de Justicia y a la que estos números últimos que han salido durante la pandemia pues los hemos dejado en abierto para quien los quiera mirar y leer y luego os podéis suscribir para recibirlos Una revista que tiene más de 50 años y se dedica a recopilar artículos de, artículos de teología y a traducirlos. Desde Edimburgo, entonces, nos habla directamente, ¿no? por lo tanto, una filósofa catalana ubicada, ubicada en Edimburgo. Y Javier Vitoria, que esperemos que se conecte en breve, es sacerdote de la diócesis de Bilbao, donde ha sido profesor de teología en la Universidad de Deusto y es miembro histórico del área teológica de se y Justicia. Y como decía, pues hoy vamos a un tema que es muy, muy de fondo, ¿no? a un tema muy de fondo porque ahora que empezamos esto que hemos llamado pues, um, el, el salir del confinamiento, esta desescalada, um, quiere decir que vemos un poco ya la luz al final del túnel de semanas de muchísima dureza, sobre todo uh, para aquellas y aquellos que han tenido que estar en la última trinchera de esta crisis. Y ahora quizás es que se nos permite esta mirada un poquito más optimista cuando vemos que vamos saliendo de esta situación, ¿no? Pero cuando hace cinco o seis semanas estamos en pleno pico de la pandemia, al menos aquí en, en España, con más de 3.000 muertes diarias, ¿no? Uh, es cuando empezamos a escuchar esta frase de todo va a ir bien, ¿no? Um, una frase que, que para los que no nos ha afectado quizá directamente eh, este virus o, o no hemos visto como familiares cercanos han sufrido o han enfermado, pues nos la podemos creer realmente. Pero, pero si la decimos aquellas familias y aquellas personas que han visto morir a familiares, pues la verdad es que hay que decirla con la boca muy, muy, muy pequeña. ¿no? Entonces queríamos hoy preguntarnos qué es lo que pueden responder una filósofa y un teólogo cuando se les pregunta si todo va a ir bien. Bueno, como vemos que nos recuperamos a Javier, pues vamos a tener esta conversación de momento con Ana y que me parece que puede ser igualmente más que interesante. Ana, ¿qué responde un filósofo? Lo hemos planteado como pregunta, todo va a ir bien, eh, pero la verdad es que la frase era, era una afirmación. ¿Tú qué dirías sobre ella? Bueno, pues para empezar, eh, a ver, es cierto que la, la frase eh, quizá en, en un primer momento... Eh, aunque no, quizá no hayamos eh, sufrido esta pandemia de manera directa porque hemos tenido esa fortuna o, ¿no? eh, eh, de, de, de encontrarnos en una situación cómoda o confortable eh, y con poco sufrimiento o sufrimiento moderado, eh, a mí lo primero que me sugiere esta frase es que hay una desvinculación respecto al sufrimiento de los demás. ¿no? Yo creo que esto es lo principal. Ahora bien, como filósofa, eh, lo prim, la primera actitud que tengo delante de esta pregunta que, que nos planteabas es, eh, bueno, primero hay que observar a qué nos estamos enfrentando. Es decir, cuando yo digo este tipo de eslogan, cuando yo digo eh, todo irá bien, eh, ¿qué tipo de frase estoy pronunciando? ¿Qué es esto? Desde luego no es una proposición descriptiva, ¿no? si me permitís la terminología. Eh, porque no describe una situación real, porque evidentemente ni las cosas van bien, ni seguramente con muy poco análisis podemos ver que tampoco seguirán yendo bien durante tiempo o quizá cambiarán definitivamente. Puede ser. Entonces no es algo descriptivo y creo que las personas que la pronuncian tampoco están bajo ese tipo de ilusión. ¿eh? Luego tampoco creo que sea un imperativo, es decir, no es algo prescriptivo tampoco. ¿eh? decir todo irá bien como si fuera un imperativo moral no tiene ningún sentido, es una absurdidad porque, por varios motivos, pero primer, primeramente porque es algo que escapa en muchas de sus dimensiones de nuestro control. Es decir, mis poderes causales, ¿no? de alguna manera, y perdona que hable mucho como una filósofa, ¿no? pero eh, mis, mis capacidades son desproporcionadas respecto a lo que el mundo exigiría para que realmente todo fuera mejor. Por lo tanto, no es un imperativo tampoco. Entonces, si tomamos el todo irá bien como algo descriptivo o como algo normativo, pues es absurdo, es, es una proposición vacía. Esto creo que está claro. Ahora bien, ¿entonces qué es este todo irá bien? ¿Qué es este eslogan? Bueno, pues de alguna manera central es un deseo con muchas dimensiones y con muchas intensidades. ¿no? Pero Por ejemplo, en, en filosofía, y seré muy breve con esta distinción, porque quizá ya muchas personas también están familiarizadas con ella, distinguimos entre la, la variedad de cosas que podemos hacer con las palabras. ¿no? Entonces, no solo nos comunicamos las personas a través del de contenido estricto de las frases y de las sentencias que pronunciamos, sino también a través de las intenciones que estos actos de habla tienen. ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que distinguir entre el contenido de un eslogan de un, de un o de una frase y la intencionalidad, o lo que en filosofía a veces llamamos la fuerza ilocutiva de estas frases. ¿no? Entonces, está muy claro que cuando decimos que todo irá bien, lo que, lo que, la fuerza que le damos a este eslogan no, es, no se corresponde exactamente con su estructura estricta porque no sabemos si todo irá bien y en todo caso está fuera de nuestro control en, muy, en gran parte. Entonces, Entonces, ¿por qué la repetimos? Esto es lo claro, decir... es que me parece más interesante. que es, eh, es decir, para mí la pregunta filosófica es eh, ¿qué situación social, cultural y personal hace que esta correspondencia se cree? que en qué tipo de sociedad el eslogan todo irá bien quiere decir realmente yo quiero que todo vaya bien y hay posibilidades de que todo vaya bien. Entonces, yo creo que la repetimos porque esta frase siempre es ha arriesgado a hacer análisis de máximos. ¿eh? En uh -huh. este sentido. Entonces, lo que yo digo como filósofa no es una acumulación de todos los casos concretos, sino una tendencia que se puede observar. ¿no? Entonces, lo que yo observo es que quizá esta equivalencia en este eslogan obedece a varios factores. Por un lado tenemos una sociedad que en algunas, en algunas facciones o en algunas dimensiones es infantil. Eh, infantil en el, sentido, eh, en el mismo sentido en el que un niño o una niña niega el dolor que siente. Entonces la negación del dolor es algo muy característico, creo, pues de, del mundo infantil, del mundo eh, preadolescente y es algo que madur madurando entendemos eh, o aprendemos a integrar el dolor de alguna manera. ¿no? Entonces es una negación en primer lugar de la posibilidad misma de aceptar el dolor. Por otro lado veo también un sesgo de pensamiento positivo. ¿eh? Mm. El pensamiento positivo mmm, está muy demonizado. Eh, por muchas partes de la filosofía, creo que también tenemos que ir con cuidado con eso y ser un poco escépticos. Eh, no es malo en sí mismo, pero cuando se enfronta con la tragedia es inútil. Es decir, no creo que sea necesariamente nocivo, pero tenemos que saber que tiene unos límites muy marcados cuando el sufrimiento es agudo. ¿no? Y por último, y creo que esto es algo importante también, lo que veo en este tipo de eslogan es un atisbo de privilegio. Entonces, poder pronunciar este tipo de eslogan quiere decir que partimos de una perspectiva bastante privilegiada. La noción de privilegio eh, se lanza mucho eh, a, día, a día de hoy para entender muchos fenómenos, ¿no? tanto como tanto el, el racismo, el sexismo, la homofobia, por ejemplo, ha adquirido, el, el discurso sobre, sobre estos problemas, mm. ha adquirido eh, muy bien la noción de privilegio a veces es una noción muy malentendida. Eh, yo creo que el privilegio es sencillamente todas aquellas cosas de las que no tenemos que preocuparnos, porque estamos en una situación privilegiada, ¿no? entonces yo me puedo permitir decir que todo irá bien, porque desde mi perspectiva, que al fin y al cabo es anecdótica y por lo tanto no universalizable, parece que muchas cosas seguirán yendo, bien. pero esto es algo... Eh, anecdótico en, en todo caso y, y repito no universalizable eh, no es universalizable porque sencillamente creo que si uno entiende que en un mundo donde hay opresión es, es igual si yo no estoy oprimido porque tengo que estar desconforme con esta situación en un mundo en el que hay sufrimiento aunque yo no sufra también tengo que mostrar mi desconformidad es, es es decir haber fallado a entender esto de alguna manera uh -huh. Pues apuntabas estas tres uh, características, digamos, ¿no? razones desde las cuales analizar este todo ir bien, el infantilismo, este pensamiento positivo, esta situación de privilegio. Uh, déjame centrarme, aunque me has dicho que, que no se puede criticar tanto esto del positivismo, ¿no? pero yo creo que desde mi punto de vista al menos yo creo que hay mucho de esto. ¿no? Es decir, que hemos vivido, al menos en, los, en la última década, Uh, incluso yo recuerdo la anterior crisis económica. Uh, muchos de los discursos uh, de salida de esta crisis uh, pasaban por todo el mantra que hemos escuchado tanto de la emprendeduría, del si tú quieres puedes, ¿no? del que todo, todo depende de ti, digamos, ¿no? este tipo de eslóganes y que, que se encuentran en, desde tazas de café hasta en anuncios de, de marcas de, de, ¿no? colgados en grandes carteles en las calles, eh, es un poco el espíritu de nuestro tiempo también. ¿no? Es decir, esta, esta idea de que, de que depende de uno que las cosas le vayan bien, ¿no? Pero lo que nos estamos topando con esta pandemia es con la pura contingencia, digamos, ¿no? Con la pura realidad que no controlamos y que tiene que ver con unas limitaciones que para nada dependen de nosotros, ¿no? Um, ¿Nos ayudará de alguna forma esto a desvelar, digamos, otra mirada a la, a la realidad? ¿Cómo lo sí, creo que tienes razón en, en, el, en el sentido de que Está muy bien el espíritu crítico, ¿eh? no, no me refiero que tenemos que ¿no? andar entre algodones cuando criticamos las cosas, creo que hay que ser especialmente crítico en estas, en estas circunstancias. Pero es verdad que este tipo de voluntarismo eh, contemporáneo eh, es una falacia. Entonces, eh, Y esto no somos los primeros que lo descubrimos y creo que sería en parte un error eh, achacar a... Es decir, caracterizar esto como una, una anomalía postmoderna, ¿no? la gente habla en estos términos, ¿no? muchos filósofos o, o contemporáneas, sino que es algo que se ha detectado eh, ya de, de, de, desde hace tiempo. ¿no? Weber mismo, por ejemplo, construyó una, una crítica eh, muy interesante al respecto de este tipo de voluntarismo, ¿no? de si quieres puedes, etc. Eh, estoy de acuerdo en que se observa esto como algo que es parte del espíritu de nuestro tiempo. ¿eh? Y es, es algo eh, que, que sí que nos puede preocupar y seguramente cuando Javier vuelva nos podrá decir algo eh, sobre el optimismo ¿no? que él, él, él tenía en, en mente eh, comunicarnos. Pero eh, yo también, por un lado, ¿no? quiero hacer un poco crítica y contracrítica de, de alguna manera. ¿eh? Por un lado, como, como apuntaba antes, sí que creo que el pensamiento positivo... Eh, que no, no lo querría eh, eh, no, creía, no querría hacerlo equivalente al optimismo tampoco, porque al final si no estamos un poco jugando con las palabras ¿no? optimismo, esperanza pensamiento positivo, el pensamiento positivo yo creo que sí que le falta una cierta profundidad en el sentido de que es algo que no podemos asumir como actitud vital, es decir proporciona como unas píldoras, unos mantras, de alguna manera tú, tú comentabas eh, que parece que tienen la intención de entrar por vía racional de alguna manera, eh, cuando a, a veces asumir una actitud vital es un ejercicio que no es solo de tipo racional. ¿no? Por lo tanto, no sé hasta qué punto el pensamiento positivo, en primer lugar, es falaz y en segundo lugar, ni siquiera puede llegar a ser útil en ciertas circunstancias. ¿no? Eh, al mismo tiempo, creo que tenemos que ser cuidadosos, eh, como, como filósofos o como personas interesadas en el pensamiento, cuando pasa algo de estas dimensiones, enseguida tenemos que proporcionar conclusiones, análisis, eh, redefiniciones. Esto es un poco peligroso y quizás especialmente peligroso para los filósofos porque me gustaría que estuviera Javier aquí para confirmar esto, ¿no? pero me da la impresión de que desde la teología, al menos entendida desde una cierta manera, hay una clave hermenéutica mucho más clara, ¿no? Eh, hay una clave hermenéutica que viene, por ejemplo, en la teología cristiana de la cruz y viene de la opción por los oprimidos, ¿no? Entonces, esto nos da una clave de interpretación de una situación como esta bastante concreta. Eh, la filosofía, en principio, no parte de este supuesto y, por lo tanto, tiene que primero observar un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, no quiero pecar de rapidez, eh, porque si algo tenemos que practicar los filósofos es la mesura y el saber parar y pensar, que es para lo que nos estamos formando, ¿no? Entonces, esta crítica eh, tampoco querría caer, al mismo tiempo eh, de contraponer pensamiento positivo y esperanza, que es algo de lo que podemos hablar, eh, en una hipercrítica. Porque eh, si hay una vertiente mínimamente pragmática, si a alguien le sirve el pensamiento positivo, yo como filósofa, o, o, o nosotros, ¿No? Eh, no me siento en el rol de liberar a nadie de las cadenas del pensamiento positivo, de, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Me parece que esto es una eh, puede estar eh, en conflicto con unos principios y con unas ideas que yo tengo, pero eh, no me siento con el rol de, de liberar a, a nadie del pensamiento positivo. Entonces, cuidado con la hipercrítica o cuidado con un análisis fácil que diría el eslogan, todo irá bien, se inscribe perfectamente en una sociedad hedonista, en una sociedad eh, basada en este voluntarismo nihilista, de alguna manera, eh, en una sociedad que ha secularizado de manera muy tosca unas espiritualidades, unos mantras. Sería muy fácil incluirlo aquí y en algún sentido quizás se incluye, pero también tenemos que tener cuidado de no convertirnos nosotros también en la versión secularizada de los moralistas antiguos. ¿Eh? Es decir, si nosotros vamos a proponer también esperanza en, en una situación trágica, eh, tenemos que evitar ser los profetas de calamidades y los demonizadores de conceptos. Vale ya de pensamiento positivo, tenemos que perfeccionar la experiencia de la situación que vivimos, pero con cuidado. ¿No de alguna manera? Si, si recuperamos a Javier en esta conversación, que antes lo teníamos entre nosotros y estábamos hablando y habría sido muy interesante, pero no sé si lo conseguiremos porque la técnica tiene estas cosas, ¿no? Pero si continuamos, si recuperamos a Javier, entraremos en el terreno de la esperanza, si no lo haremos contigo también, Ana, pero antes de salir del marco este de la, de la filosofía, incluso de la mirada filosófica, claro, decías, yo no me siento uh, ¿no? Con, con legitimidad de decirle a nadie que vive alienado por cuando esta actitud positiva ante la vida le, le, le permite superar estas situaciones ¿no? y vivir, uh, y vivir pues, con una actitud diferente. Pero quizás sí que tenemos el deber, de alguna forma, de responder o de ver si hay algún tipo, otro tipo de actitud, digamos, ¿no? que, que incluso sería mejor que esta actitud positiva. ¿no? Es decir, si hay algún tipo de actitud filosófica, no sé si decir más madura, al contrastarlo con este infantilismo del que tú hablabas antes, ¿no? Pero en cualquier caso, si hay alguna actitud filosófica que nos permita afrontar esto um, de forma que, que vivamos de alguna, bueno, de alguna forma mejor lo que nos pueda pasar, porque claro, ante esta actitud positiva, cuando uno se tiene que enfrentar a la muerte o el dolor, entonces ahí se rompen todos los esquemas, digamos, ¿no? Es imposible de... Uh, de, de configurar, digamos, ¿no? un diálogo entre una actitud positiva y la muerte que uno vive ahí delante suyo. ¿no? Por, um, a, a, ahí hay una contradicción, ¿no? llegamos de alguna forma a una cierta poría. ¿no? Um, ¿Qué tipo de, de actitud uh, estaría más en consonancia para el momento en el que vivimos? Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, Xavi, porque el pensamiento positivo, como comentábamos antes, tiene unos límites muy claros. Entonces, cuando topa con la tragedia, cuando se enfrenta, se enfrenta a la tragedia, no tiene herramientas, eh, pues porque un, un mantra no, no, no, no te va a sacar de una situación de sufrimiento ni hará que lo vivas de otra manera. Incluso, a veces yo creo, y aquí quizá nos haría falta una psicóloga o un psicólogo para eh, eh, confirmar esto, pero el, el pensamiento positivo puede incrementar el dolor con que vivimos algunas, algunas vivencias porque nos pone cara a cara con la frustración de no poder hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, eh, yo meditaba sobre este asunto estos días desde que eh, no, pues no, nos dijiste de, de organizar esta, esta conversación y pensaba cómo eh, bueno, pues la esperanza es algo, es, es una actitud ¿no? eh, que va por el, mismo, por el mero hecho de ser una actitud va más allá que el pensamiento positivo y por lo tanto es algo en lo que estoy de acuerdo. Hace falta educar eh, educarnos a nosotros mismos y educar a los demás, proponer al menos... Eh, herramientas para convertir eh, pues el pensamiento positivo o las herramientas eh, toscas que todos tenemos eh, para afrontar el dolor en una actitud de esperanza. Eh, me parece que lo más importante de, de, de este cambio es que la esperanza, por su definición misma, incluye la posibilidad del, del sufrimiento y del fracaso. La, la esperanza creo que es una, es una actitud... Muy compleja. Es una actitud que yo creo que pues, podemos tardar una vida entera en, en convertirnos dueños, en dueños de este tipo de actitud y de nosotros mismos. ¿no? Es, una actitud, es una actitud compleja porque combina eh, la confianza con, la, con el sufrimiento. Es decir, es, es la manera de no negar el sufrimiento en la vida que llevamos. ¿no? Entonces, la, la esperanza tiene una... una Historia controvertida en la filosofía, ¿no? Ha sido tratada desde muchísimas perspectivas. Eh, hace un momento comentábamos, al preparar el diálogo, ¿no? Que la, eh, en la historia de la filosofía, yo que trabajo en filosofía moderna, por ejemplo, bueno, pues la esperanza se veía de maneras muy distintas. Para Spinoza, por ejemplo, es una irracionalidad la esperanza. Eh, para Leibniz, en definitiva, para los críticos de Leibniz, como Voltaire, que podemos tener en la cabeza, la, la esperanza, ni que sea de tipo metafísico, era una extravagancia. ¿no? Ante el problema del mal, ¿qué quiere decir tener esperanza? ¿No? Es, es el absurdo. Bueno, tener esperanza, eh, yo creo, eh, o, o, o empezar a tener esperanza, es una actitud que asume que el sufrimiento es una posibilidad real. Entonces, en la filosofía, quizá una manera bastante estándar y actual de entender la esperanza es entenderla como una actitud compleja que tiene dos componentes. Tiene un componente cognitivo, en el sentido en que nosotros proyectamos algo sobre el futuro, ¿no? Y esto lo tiene en común con el pensamiento positivo o con el optimismo. ¿no? Esperamos que las cosas se resuelvan de una determinada manera. Pero luego también tiene un, un, un componente conativo o un componente de anhelo, y es que en el caso de la esperanza, eh, el, el, el resultado que esperamos está afectivamente ligado con nosotros, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo creo que, eh, a ver por ejemplo, si pensamos en, en, en, en qué objeto tiene la esperanza, qué tipo de cosas nos podemos, nos podemos sentir esperanzados al respecto de ellas. pues a ver, por ejemplo, las verdades empíricas no generan esperanza. Las leyes de la naturaleza no generan esperanza. Yo no puedo decir que me siento optimista respecto a la posibilidad de que este agua me hidrate cuando me la beba. No me siento optimista o esperanzada respecto a este hecho, ¿no? Parece que es un error de categoría. ¿Por qué? Pues porque la esperanza no, no cuaja con certezas, sino que incluye la posibilidad de un fracaso. Entonces yo creo que esto es lo más central que podemos aportar y, y, y como digo es una actitud muy compleja de adquirir, es una actitud ante la vida. Eh, la esperanza, si, la, si se puede distinguir del optimismo, creo que podría ser eh, una actitud en la que eh, uno parte de una confianza básica en la vida y en uno mismo. Es decir, eh, ta, esto se repite también, seguramente, ojalá estuviera Javier aquí sin los problemas técnicos para decirnos desde la, eh, desde la perspectiva de la teología cómo esto también se puede, por analogía, extrapolar a la, a la plegaria, por ejemplo. ¿no? Es decir, cuando nosotros deseamos algo, sobre todo lo que deseamos es tener la fuerza suficiente para sobrevivir la situación que se nos viene encima. ¿no? De alguna manera, Y yo creo que la esperanza a veces no desea tanto una sucesión concreta de acontecimientos un, un, una resolución muy concreta sino que es un, eh, un voto de confianza en que uno mismo es suficiente para encarar la situación que le viene encima ¿no? que sobreviviremos eh, como personas emocionalmente a lo que se nos viene encima pero eso implica aceptar el sufrimiento claro uh -huh. Bueno, me comentan desde la parte más técnica de que va a ser imposible recuperar a Javier. Uh, me sale mal porque sé que muchos de los que nos estáis escuchando y sois casi un centenar de personas ahora en directo, uh, pues también esperabais este diálogo entre la filosofía y la teología. Hoy nos quedaremos en la parte de la filosofía y, si Dios quiere, pues la semana, y la técnica también quiere, sobre todo lo que quiere la técnica, pues la semana que viene podemos quizá recuperar a Javier y, y abordar el, el, el debate desde el ámbito más teológico. Pero claro, entonces, sí, es una pena, es una pena, la verdad, porque el previo que estábamos teniendo antes de empezar, la verdad es que prometía, ¿no? Entonces, nos toca también entrar en este terreno, Ana, en el terreno, yo diría, más bien teológico o religioso, ¿no? porque hasta el momento estamos hablando de la esperanza, yo diría, con una mirada muy casi secular, digamos. ¿no? Si podemos hablar, porque, claro, la esperanza tiene un elemento muy escatológico, es decir, ¿en qué momento esperamos que estas cosas vayan bien? ¿no? Eh, eh, lo, la esperanza es para esta vida, es para, para la vida terrena, Um, o, o, o en esta vida eterna solo podemos tener optimismo y la esperanza la reservamos para la otra vida, digamos, ¿no? para esta promesa. ¿no? Porque la esperanza tiene algo que ver con una promesa, y, y esta promesa que los cristianos llamamos del reino de Dios o de la vida eterna, uh, y que en otras religiones tiene otros nombres, ¿no? pero que secularmente cuesta un poco de traducir, um, claro, cómo hablamos de la esperanza para aquellos que no son creyentes o que no creen, no creen que haya alguna cosa más después de esta vida, ¿se puede tener esperanza igualmente? Yo estoy convencida de que sí. Es decir, eh, yo creo, que, claro, desde la filosofía es difícil eh, hablar del, de la esperanza porque la esperanza tiene un tinte claramente espiritual. ¿no? Es decir, y de esto muchos filósofos han sido conscientes. El primero que me viene a la mente, si, si planteo esta pregunta, es Kant. Eh, la, la noción de esperanza en Kant es muy complicada y no quiero, no quiero entrar en ello porque tampoco soy experta en Kant. Pero eh, cuando Kant nos habla de la esperanza o nos, nos pregunta, por ejemplo, qué se puede esperar en, este, en esta vida, en este mundo, en esta realidad, eh, tiene en mente claramente eh, Dios, la inmortalidad del alma, el eh, espíritu la, y, y la religión, de alguna manera. ¿no? Eh, Kant, por ejemplo, pensaba que los objetos apropiados de esperanza son la propia felicidad, el progreso moral de cada uno y el progreso de la humanidad, ¿no? De alguna manera. Eh, pero claro, esto, como bien decías, tiene un componente escatológico y siempre parece que nos quedamos a medias, ¿no? Sino, eh, parece que, eh, bueno, es el, el eterno deseo de que ante el mal eh, habrá un tipo de, de bueno, reequilibrio en algún momento que le dará sentido. A, al mal en el mundo, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo estoy convencida, en primer lugar, que se puede dar una explicación coherente sobre la esperanza que sea totalmente inmanente, es decir, eh, que sea pues, secular, de alguna manera, ¿no? Eh, porque si no, de alguna manera también caemos en, en un relativismo, ¿no? Eh, o en un. No, no sé si decirlo en un deflacionismo de alguna manera. Parece que la realidad en la que vivimos se deshincha un poco si no podemos, eh, y esto lo digo como creyente yo misma, si no podemos vivir plenamente eh, en, en esta vida, ¿no? independientemente de, del escatón que pueda venir. ¿no? Uh -huh. eh, estoy de acuerdo que así además como cristianos, un poco lo que comentaba antes, además tenemos un eje, una clave hermenéutica para entender lo que está pasando, no, para no solamente para darle un sentido, es decir, no pretendo eh, dar un sentido trascendente, ulterior o reificar una pandemia, una pandemia es terrible, no le tenemos que buscar, eh, bueno, no sé, una especie de, de, de reificación mágica, como si... Eh, pudiera aportarnos algo. Ya veremos lo que nos aportará, pero en todo caso eso será independiente de lo terrible que es. ¿no? Eh, entonces yo creo que como cristianos eh, lo, lo único que podemos hacer es añadir un nivel más, ¿no? No, ni sustraer lo que ya tenemos eh, como reflexión filosófica de la esperanza, que creo que se mantiene dentro de un ámbito teológico sin contradicciones, y añadirle una, una vertiente más. Esta vertiente puede tener una dimensión ética, puede tener, como decía, un, un eje de interpretación que nos haga ver la realidad de una manera, ¿no? a través de los oprimidos, y esto nos hace más sensibles a, a, a lo que está ocurriendo a día de hoy y más inmunes al pensamiento desde el privilegio, de alguna manera, ¿no? nos inmuniza un poco. Yo creo que, ojalá Javier estuviera aquí para decir que podemos complementar las dos. Una pregunta uh, que nos lanzan desde las redes sociales, desde Facebook, uh, porque tenemos uh, gente conectada de muchos lugares del mundo, desde México, desde Guatemala, uh, también desde aquí, de Zaragoza, de Valencia, eh, y hay varias conversaciones que se van abriendo por aquí, ¿no? Una de ellas tiene que ver... Uh, bueno, pues que una cosa es que de, de alguna forma esperemos ¿no? que todo vaya a ir bien, otra incluso, ¿no? de que no podamos no hacerlo, es decir, que tiene algo que ver también con nuestra antropología y nuestra condición humana, el hecho de que, de que la esperanza nace en nosotros de alguna forma y no es una, es una actitud que, que, que aparece de alguna forma casi como, como un don, ¿no? de hecho los cristianos lo, lo, diría, lo diríamos así. ¿no? Uh, pero nos preguntaba María Luisa ¿no? y decía, pero otra muy distinta, es el modo en cómo lo hacemos para que nuestras acciones sean las mejores, ¿no? Es decir, ¿de qué forma vinculamos esta esperanza con nuestra acción en el mundo, no? entonces, el todo va a ir bien no puede ser un, bueno, hay un, hay un alguien o un algo que controla las cosas, que controla nuestro destino y por tanto no nos tenemos que preocupar, ¿no? Eh, esperemos a que todo vaya bien, ¿no? La otra es la esperanza o la, una lectura no tan positivista, sino más esperanzada, um, quizá nos invita a que seamos nosotros también actores y protagonistas y personas en este cambio que queremos ver? Claro, es que yo creo que aquí haya algo importante. Eh, hay, hay muchas cosas. A ver si, ¿por qué no mis ideas? ¿no? Eh, empezando, en primer lugar, cuando decimos todo irá bien, eh, también te, cuando nosotros mismos lo decimos, ¿eh? si yo ahora mismo, ¿eh? Eh, como Ana, digo todo irá bien, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Una proyección o estoy expresando una intención? ¿No? Esto es algo que sobre lo que, lo que la filosofía del lenguaje, por ejemplo, divaga muchísimo, eh, porque estos escenarios son muy diferentes. Si yo digo todo irá bien, lo que me temo quizá es que haya una parte de las personas que lo dicen, quizá, de nuevo, no, no me quiero meter en las conciencias de nadie, ¿eh? Eh, para mucha gente esto puede ser una proyección, es decir, eh, el mundo pasará de no estar bien a estar bien, la famosa vuelta a la normalidad, ¿no? esto es hacer una proyección. Ahora bien, si yo cuando digo todo irá bien, estoy expresando una intención, quiere decir que yo me estoy implicando en el todo irá bien. Por lo tanto, lo que va a pasar no es que el mundo pase de no estar bien a estar bien, la vuelta a la normalidad, sino que yo voy a efectuar algún cambio. Eh, no va a ser un cambio eh, de paradigma lo que yo puedo hacer yo sola ¿no? en esta situación, pero hay que hacer la reflexión de qué cambio estoy dispuesta a hacer o qué puedo aportar yo como agente. Cuando digo, todo irá bien. Y si lo tomamos en este sentido, de todo irá bien, pues quizá puede funcionar si lo tomamos como una iniciativa y no una proyección de futuro. Esto la filosofía es muy clara. Cuando pone ejemplos, ejemplos muy triviales para entender este tipo de distinciones. Cuando yo digo, esta noche con, con mis amigos eh, X y Z cenaremos estupendamente. Esto es una proyección o una intención. Bueno, si yo voy a cocinar, será una intención, si estoy esperando que, alguien, eh, que otra persona lo haga y la cena sea estupenda, será una proyección. Entonces yo creo que lo que, es, eh, lo que debemos entender como intrínseco a la esperanza también es la actividad de cada uno, es decir, es el construirla de alguna manera. ¿no? Y, y de nuevo, la única manera en que puedo salvar este eslogan de alguna manera sería decir, es una iniciativa, voy a cambiar algún aspecto de lo que yo hago de mi manera de entender la vida, eh, que de aquí podamos decir que va a haber un cambio de paradigma, va a haber un cambio sustancial en la sociedad, eso es otro tema. Eh, yo soy un poco escéptica y también intento ser un poco eh, precavida porque es, es difícil de analizar la así. Leía ahora un comentario que nos deja por aquí Jorge Picó, buen amigo de, de que y Justicia, ¿no? donde nos hablaba de la esperanza sin optimismo que nos conduzca a la asunción de responsabilidades, desde el convencimiento de que la historia no está escrita de antemano y que se nos si tomamos conciencia de ello, seremos sujetos que lanzan la historia hacia otra dirección. Creo que estaba citando aquí a Santiago Álvarez y muy probablemente a Terry Gilton, del que hay un libro que se titula exactamente así, ¿eh? esperanza, esperanza sin optimismo. Vamos terminando este diálogo. Yo no sé si la gente que, que, nos, va, que nos sigue en Facebook pues, tiene algún tipo de comentario o alguna pregunta que le apetezca uh, hacer en este momento. Um, a los que os habéis añadido a última hora uh, esto que tenía que ser un diálogo a tres se ha convertido en un diálogo a dos porque hemos perdido a nuestro teólogo por el camino pero yo creo que la conversación está siendo realmente interesante ¿no? así que os invito en estos últimos cinco diez minutos pues a lanzar alguna última pregunta uh, que tengáis también para Ana y para este diálogo que estamos haciendo. Yo quería uh, acabar un poco Ana pues con este debate que ahora decías ¿no? Yo creo que soy un poco escéptica respecto a la posibilidad de que esta pandemia y esta realidad nos cambie como ¿no? muchos, muchos dicen, bueno, esto va a ser como, como un cambio de paradigma, um, vamos a una nueva normalidad, uh, todo, todo va a cambiar, ¿no? Um, de hecho, han salido cantidad de filósofos en tromba. En estos momentos siempre aparecen los filósofos de nuevo, sobre todo los más oh, como los más mainstream, no sé cómo llamarlos, ¿no? uh, dando su, su lectura rápida y, y, bueno, y más bien lo que uno ve es que lo que hacen es reafirmarse en sus posturas anteriores ¿no? y aprovechar para justificar sus posturas con, con lo que van viendo. ¿no? Pero, pero bueno, desde tu punto de vista, ¿no? ¿hacia dónde puede ir? ¿Qué aprendizajes nos puede generar todo este tiempo? ¿Qué dirías? A ver, como ya decía, creo que es bastante complicado predecir esto porque creo que nuestra actitud, aunque sí que tengo algunas ideas, ¿no? pero creo que nuestra actitud como pensadoras o pensadores y personas interesadas en el pensamiento tiene que reflejar un poco mejor el hecho de que nos encontramos ante algo desconocido. Tiene que reflejar un poco mejor el status quo, de alguna manera. Entonces, de la misma manera en que científicos, eh, científicas, epidemiólogas, eh, investigadores, estos días se enfrentan a lo desconocido, nosotros no nos encontramos en una situación distinta. Es decir, podemos razonar por analogía, pero no con certezas. Es decir, eh, yo como filósofa no puedo proponer eh, eh, conclusiones, principios, decálogos, eh, pues Porque en, en, un sentido, en un sentido la filosofía es, es primordialmente un método ¿no? eh, para pensar la realidad de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que hay motivos para estar esperanzados. Es decir, de la misma manera en que ¿no? nosotros nos planteamos, todas las personas que ahora mismo nos estáis escuchando, nos planteamos y tenemos interés por plantearnos cómo entender esta situación y quizás, eh, qué cambios efectuar en nosotros mismos, como comentaba hace un momento, eh, también veo algún motivo eh, para la desilusión, de alguna manera. ¿no? Eh, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que las situaciones de fragilidad o de sufrimiento eh, pueden dar lugar al, a, al renacimiento, a, al, al, al cambio en positivo, ¿no? al progreso, pero también arquetípicamente el sufrimiento y la fragilidad es la raíz de muchos dogmatismos y esto es algo que podemos observar a nivel social, político, nacional, a nivel íntimo y personal también. Cuando nos sentimos más frágiles, eh, a nivel eclesial también, me gustaría que estuviera Javier para poderlo confirmar, ¿no? Pero es algo que se puede detectar muy fácilmente. Cuando hay fragilidad y miedo, hay eh, renacimiento de dogmatismos. Entonces, yo creo que esto también es algo para lo que quizás hay que estar preparado. Eh, luego, eh, comentabas muy bien, Xavi, también la, el, el, el fenómeno de que, bueno, pues... Hay ciertos pensadores, filósofos o gente de todo tipo ¿no? que van repitiendo o quizá vamos repitiendo al, a, a algunas narrativas sobre esta época nuestra y sobre la posmodernidad y sobre lo que significan las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en evitar un poco el sesgo de, de la confirmación, ¿eh? que todo lo que está pasando lo leemos en base a estos parámetros preexistentes que ya tenemos. ¿no? Eh, entonces, eh, hay que ser Críticos con lo que está pasando, pero sobre todo críticos con, con uno mismo, con las propias narrativas. Hay que poner en duda lo que observamos en la realidad, pero también y quizás sobre todo lo que eh, pensamos nosotros mismos como in individuos. Perdón. Tenía lo de activado. Las preguntas que aparecen ahora al final ya de esta conversación que vamos terminando uh, tienen mucho que ver con la educación. ¿Cómo educamos en esta esperanza uh, que no se nos convierta en un optimismo banal, como decíamos antes, o en un, o en un positivismo uh, que sea una actitud que, que, que al contrastarla con la realidad se nos desmonten todos los esquemas? ¿no? Uh, ¿Qué propondrías, Ana? ¿Por dónde crees que debería ir esta educación para la esperanza hoy? Pues esta es una pregunta que encuentro muy difícil eh, y no sé si soy capaz de responderla, voy a ser honesta, porque eh, no, no soy pedagoga y no, no, no, sé, no sé demasiado de educación por no decir nada e, y por lo tanto, eh, pues no sé qué decirte, esta es la verdad, es algo en lo que yo también eh, batallo y pienso, eh, un poco resonando lo que, lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? De cómo eh, educar o quizá plantear eh, eh, a, a la sociedad una opción sin imponerla y sin superioridad moral, ¿no? de alguna manera, o sin situarnos en un punto inexistente eh, de no perspectiva desde el que proponemos eh, juicios atemporales y ciertos. ¿no? De alguna manera, ese punto no existe. Por lo tanto, en este caso creo que me voy a abstener eh, con toda humildad porque es algo sobre lo que todavía tengo que pensar y creo que esta es la actitud de, de, del filósofo y la, y la filósofa en este caso. Eh, a grandes rasgos, sí, yo pienso mucho en, en la esperanza como la no negación del sufrimiento y esto es algo que quizá podemos educar de varias maneras. Eh, yo encuentro que el centro está ahí pero eh, Y como decíamos antes, también una actitud eh, por defecto en la vida, no de sospecha, no de suspicacia, sino de confianza en uno mismo y en los demás. Y luego dejar que la vida quizá pues, nos traiga algunas sorpresas, algunas buenas y algunas malas. Pero como decía en tema de educación, voy a tener que guardar silencio.